Saludos cordiales, apreciados internautas, videntes, profesores, compañeros y amigos del mundo virtual. Nosotros, participantes de la Fundación de Interconectados y de los cursos abiertos, Matinos en línea, CAMEL 3, investigaciones colaborativas, tenemos el agrado y, y el gusto de presentarle al ciudadano alcalde y a la comunidad de Pueblo Perdido, nuestro sencillo y humilde proyecto, el cual tendrá como propósito la capacitación de los docentes en el uso y manejo de las tecnologías de información y comunicación, TIC, a través de una plataforma virtual. Los integrantes del equipo 1, conformado por Laura García Domínguez, Pedro Enrique Ocantos Cátevis y Leopoldo Jesús Quijada de Llorín, presentan el proyecto. Atendiendo a las indicaciones para la elaboración de un proyecto con la metodología marco lógico, se asume la siguiente estructura o diseño del proyecto. A. Capítulo 1. Introducción y el objetivo principal del proyecto. B. Capítulo 2. Breve característica de la institución a investigar o intervenir, que debe contener antecedentes históricos, ubicación, Misión, visión, funciones y arquitectura organizacional de la institución. Objeto de estudio. C. Capítulo 3. Diagnóstico detectado. Análisis de la problemática o árbol del problema. Que pudiera ser a través de una matriz DOFA. Y el planteamiento de los objetivos o análisis de los objetivos. D. Capítulo 4 el desarrollo técnico, las acciones, las actividades que corresponde a la matriz marcológica. E, capítulo 5, conclusiones y recomendaciones. F, referencias. Y finalmente, los anexos. En la presente lámina se muestra el análisis de la problemática. Un porcentaje de los profesores registran carencias para el uso de las tecnologías de información y comunicación. Existe la necesidad de capacitar y motivar a los docentes para el desarrollo de competencias para el manejo de las tecnologías de información y comunicación. El deber ser dominio de las TIC para optimizar el proceso educativo, fomentar el trabajo cooperativo, acceder a nuevos entornos de enseñanza y aprendizaje con el uso de las tecnologías de información y comunicación, mejorar el trabajo académico. Seguidamente, se enuncian los objetivos del proyecto. Objetivo general, implementar un programa de capacitación para el uso de las tecnologías de información y comunicación para los docentes de la Universidad de Pueblo Perdido. Objetivos específicos, uno, Determinar el nivel de conocimiento y uso de las tecnologías de información y comunicación que poseen los docentes de la universidad. Objetivo específico 2. Conocer la estructura organizativa académica de la universidad. Objetivo específico 3. Determinar las fases para lograr la capacitación docente utilizando una plataforma virtual. Objetivo específico 4. Seleccionar los contenidos instruccionales necesarios para formar a los docentes bajo la modalidad en línea. Con relación a la metodología, se asume la investigación cualitativa, investigación acción participante. Y se deben cumplir las siguientes fases. Fase diagnóstico establecer la necesidad de un programa de capacitación sobre el uso de las tecnologías de información y comunicación para los docentes. Fase de planificación, desarrollar el programa de capacitación para el uso de las tecnologías de la información y comunicación dirigido a los docentes de la universidad. Fase de aplicación, implementar el programa de capacitación a través de una plataforma virtual. Fase de evaluación, valorar el alcance del programa de capacitación. Con respecto a los recursos, requerimientos e infraestructura, se deben contratar los servicios de profesionales universitarios del área de informática, computación, pedagogía, especialistas o expertos en tecnología educativa y e learning administrador de páginas web, administrador de redes, entre otros profesionales. Asimismo, se debe tener los siguientes componentes, hardware, componentes físicos, en este caso hablamos de servidores, computadoras, monitores, teclados, reguladores, cámaras web, router, conexión a internet y otros componentes. También se debe tener software que corresponde a los programas de Windows, de Office, antivirus y otros. Asimismo, se debe tener contar con un laboratorio de informática o sala de computación también se debe crear el departamento de educación en línea y el centro de interacción virtual para la atención del sistema y la capacitación en línea, con relación a los contenidos para el curso de capacitación en tecnología de la información y comunicación se asumirá los propuestos por el CAMEL 1 y otros de interés para los profesores y participantes Finalmente, apreciados videntes del mundo virtual, las aspiraciones del proyecto son docentes empoderados y al mismo tiempo vencedor de su ignorancia, Profesores que sepan crecer día a día en conocimiento, saber hacer crecer día a día a sus estudiantes y junto con ellos hagan desarrollar día a día a la sociedad donde están inmersos. Por ello, dominar la investigación, la docencia y la extensión desde una visión empoderada, que sepa utilizar la ignorancia como motor de la acción para convertirse en el norte de la función docente y así lograr empoderar cada día más al habitante de MUN, de Pueblo Perdido. Gracias por la atención dispensada. Esto ha sido todo que corresponde al proyecto que hemos querido compartir con todos ustedes. Hasta luego. Feliz día.